Quiero compartir con ustedes un estudio que va a resultar ser específicamente nuestro, que es algo que también intento que esté siempre, cuando estudiamos a alguien de quien aprendemos Torah, tratar de encontrar algo que agregamos nosotros sobre la Torah que él nos enseña. Ay, caramba, ahora, así, ah, en la Mishnah. Al final del tratado de Oksim, que es el último tratado de la Mishnah, la última Mishnah de todas, el último texto de toda la Mishnah, es una cita de nuestro querido Rabbi Yoshua Ben Levi. Y atención, vamos a citar un, una, una parte pequeña de ese texto porque nos vamos a centrar en una expresión, pero es muy, muy importante esto. Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, así dijo. Está hablando de tiempos de Geulá, Está hablando de cómo se vive después de la redención. Y después de la redención no quiere decir después de la redención. No en términos de tiempo. Cómo se vive el estado redimido. Cómo se vive en ese futuro por venir que no tiene por qué ser futuro por venir. Puede ser ya. Dice Rabbi Ben Levi. Akadu Farujú, en ese futuro, va a alegar, y acá viene la clave: Lehol Tzadik Betzadik, Akada Tzadik y Tzadik, 310 mundos. Nos vamos a quedar acá porque el resto de la cita nos va a complicar todavía más de lo que ya esto nos ha complicado. Dice Rabbi Ben Levi que cuando estamos en estado redimido, cada tzadik y tzadik va a recibir en legado 310 mundos. Para esto cita que acabó el dice que va a llenar el tesoro de cada quien, de cada tzadik y tzadik, lo va a llenar con yesh, con lo que hay. Si se fijan, esto es un paso más adelante de lo que hace un par de días Hablamos, cuando hablamos de el verso 16 en Tehilim 145 Dijimos ahí que la norma es que Hashem abre su mano Para que el tesoro que está destinado a mí Esté a la vista y despierte mi deseo Y entonces Hashem me insufre voluntad, me colma de voluntad Para que yo haga todo el camino que me separa de ese tesoro Y que en realidad de lo que se trata no es del tesoro de lo que se trata es del camino. Si yo tengo la fortuna de poder estar en conexión con lo que Hashem quiere de mí, con la voluntad divina, entonces la voluntad divina va a despertar su representación, su reflejo en mí, y me va a estar iluminando el camino de la conexión a la que yo aspiro. Ahora, Yoshua Ben levy nos lleva un paso más adelante. Y aquí hay algo importante. Dije que él dice... Todo tzadik y tzadik va a recibir 310 mundos. 310 es, por supuesto, la gematria, el valor numérico de la palabra yesh, hay, que es el opuesto de la palabra ain, que es nada, o no hay. Eh, entonces, cuando decimos que Hashem va a llenar el tesoro de cada tzadik y tzadik de yesh, estamos hablando de un paso más allá parecido a lo que leemos en el relato del Jardín del Edén, del Gan Eden. Ya no hay que ir a hacer el camino. Cada tzadik y tzadik ya hizo el camino. Entonces ahora es Hashem mismo el que lo llena de Yesh. Eso solo ya es muy emocionante y, y tiene sentido, porque hemos estudiado en otros contextos que la imagen que tenemos de un tzadik en el Gan Eden, alguien que completó su ticún en esta Matrix 3D. Su, su enmienda en el Gan Eden no tiene que hacer. La imagen metafórica más bella que tenemos es que están las almas de los tzadikim y sus coronas sobre sus cabezas, y ellos se dedican a deleitarse del brillo de la presencia divina, del brillo de la yajiná, en una suerte de éxtasis eterno y perpetuo. También tenemos por otra parte cosas que nos relata Elías Buenaví, el profeta Elías, cuando dice que no, que un día por ejemplo le tocó ir a levantar de su descanso perpetuo a Abraham, a Yitzhakia y a Jacob, porque era muy importante que ellos se elevaran plegaria porque nosotros estábamos en peligro aquí debajo. Pero en principio la imagen de la vida en ese mundo redimido que es lo que va a florecer de lo divino que hay en mí, y que no tiene nada que ver con cambiar de estado a ojos del mundo. Ahí, yo solamente tengo que saber recibir. La clave que yo me fijé, en esta vez que me toca estudiar esto, es que él no dice que cada tzadik, ¿se acuerdan que tzadik sale de tzedek? Quiere decir justicia. Y llamamos tzadik a alguien que es un justo sagrado. El grado más alto en esta realidad a que puede llegar un hombre, en su asemejarse a lo divino. Él no dice cada tzadik, él dice cada tzadik y tzadik. Y, y gente como Rabi Ben Benleidi no, no, no dicen palabras de más, porque sí, solo para completar el ritmo del verso. Son muy cuidadosos. O sea, yo leí esto ayer o anteayer y me pregunté, ¿cuál es la diferencia entre decir cada tzadik y decir tzadik? Cada tzadik y tzadik. ¿Qué estoy agregando al sentido de la frase? Si en vez de decir cada tzadik va a recibir esto, digo cada tzadik y tzadik. Y de repente algo me dijo, que la diferencia no la voy a encontrar, en la lectura primera, la lectura esperable de la expresión, que es como un giro poético, cada quien y quién se puede poetizar la voy a encontrar en una búsqueda de precisión. No es cada tzadik y tzadik, este es un primer tzadik y este es un segundo tzadik, sino cada tzadik que en su ser tzadik es tzadik. O sea, cada quien que siendo tzadik es tzadik todavía más. Lo voy a explicar con un ejemplo que también es de Radio Shua Ben Leidy. Radio Shua Ben Leidy, les dije más temprano, que vivió en el siglo III, cuando los romanos gobernaban sobre esta tierra. Un día, los romanos exigieron que les fuera entregado un hebreo, un judío, que se había refugiado en la ciudad de Lodo, en la ciudad donde Rabiosúa Benleidi era la máxima autoridad. Los romanos cercaron toda la ciudad, con muchos habitantes, y dijeron, señores, si no nos entregan a este hombre, entonces vamos a arrasar la ciudad y los vamos a matar a todos. En un caso así, la alajá dice que en el extremo último, la alajá, la norma, previa a toda magia, dice que hay que entregar a ese uno para que no sea devastado todo para que no haya un genocidio entero. Ahora, no es muy agradable hacer eso. Rabia Suave lady se dio cuenta que los romanos efectivamente los iban a matar a todos. De modo que lo que hizo fue hablar y convencer a este hombre que él tenía que entregarse, tenía que sacrificarse por el bien de todo el resto de la población, porque razonar con los romanos no era una opción. Y este hombre se entregó. Ramiro ben Levy era uno de esos pocos hombres famosos en toda la historia que recibía, este es todo otro tema, Dios mío, este que recibía la revelación y con frecuencia de Eliabu en vida el profeta Elías, uno de los que ascendieron al cielo en carroza de fuego con todo su cuerpo. Y según aprendemos a continuación, y está en toda la Kabbalah, Elías Benaví, y hemos hecho videos sobre esto, y hemos escrito sobre esto, Eliao Avi sigue manteniendo, desde que ascendió con cuerpo a los cielos, sigue manteniendo una suerte de doble vida, en la cual él está en el Edén, pero tiene todo el tiempo misiones a cumplir entre los hombres. La más selecta de esas misiones es, cuando hay alguien que lo merece y que encima conviene para el bien común que así ocurra, Eliau se le revela con forma de persona y le revela cosas que él tiene que saber. Adentro del Zohar, por ejemplo, hay numerosos pasajes en los que Eliau Anabí se revela a Rabishim Shimon y Rabbi Shimon enseña lo que Eliau Anabí vino a enseñarle a él. En el momento en que Rabbi Yoshua Ben Levi convence a este hombre que se entregue a los romanos, lo que ocurre es que Eliao Navid deja de visitarlo. Y Rabbi Yoshua Ben Levi se da cuenta de que hay algo que no está bien en lo que hizo. De modo que hace lo que se hace en una situación así. Se pone a hacer Teshuvah. Y en el marco de su Teshuvá hace una cantidad de ayunos, que es una de las formas fuertes de manifestar Teshuvá, cuando se trata de algo extremo, de algo que hay que entender y que hicimos con este cuerpo físico, en este mundo físico. Y tras cierto número de ayunos, el naví se le presenta. Y entonces Rabi del lady le dice, ¡Oh, por fin, viniste a mí otra vez! Y el naví le dice, Enojado, ¿qué acaso se supone que yo me revele a alcahuetes, a gente que entrega a otros al enemigo? Y Rabbi Yoshua le dice, ¿y qué otra cosa podía hacer? ¿Lo que hice no es lo que dice la Mishnah, lo que dice la Alajá? Y ahora es el punto. Y Elíabonabí le dice, está bien, eso es lo que dice la ley, pero eso es lo que dice la Hazgut. Eso es lo que alguien que hace gesed, que es piadoso. ¿Se acuerdan que resumimos todas las mitzvot y toda la Torah en hacer mishpat, que es juicio justo, pero acá que es caridad? El juicio justo es el juicio teórico, pero a la hora de llevar el juicio a la práctica, de ejecutar la sentencia, hace falta acá hace falta caridad, hace falta empatía, hace falta compasión. Le dice el Anabí, está bien, con la ley cumpliste. Ahora, ¿qué te piensas? ¿Que, que se revele a Anabí para ti? ¿Es algo que está escrito en la ley o es algo que tiene que ver con el Gesel, con la piedad, con la empatía, con lo que está por debajo de la ley, con la tzedakah, con el amor, que no se puede legislar? Hasta aquí, esa representación, y es fundamental, y Rabio Suave Leiby aprendió esa lección, y por eso la transmitió para todos nosotros.